Muy buen día, ahora vamos a ver cómo calcular la ruta de menor coste, es decir, por ejemplo, yo quiero construir la mejor ruta para construir una carretera, un camino, la ruta entre dos puntos, es decir, buscar la mejor ruta que sea lo más eficientemente posible y así poder ahorrar recursos y tomar una decisión correcta. Bien, para lo cual yo voy en ArcMap, agrego mis, mis capas. Por ejemplo, aquí tengo, las agrego, y bien se han agregado las capas. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de inicio. Donde, desde donde voy a calcular mi ruta y el destino hacia dónde. También tengo aquí la capa de cobertura vegetal. Y también un modelo de elevación digi digital. Como primer paso, vamos a crear un raster. Dependientes, vamos en Spatial Analysis Tools, nos vamos en Surface, Slope, seleccionamos el DEM. Aquí lo podemos hacer en, en grados o en porcentajes, según nuestro interés. Le ponemos OK y me ha generado un raster de dependientes. El siguiente paso lo voy a reclasificar. Re Reclass, reclasify. stop. En este caso voy a usar nueve clases. Le voy a dejar en Natural Bricks por defecto, no hay problema. Ok. Muy bien, me ha reclasificado en las nueve clases. El anterior raster lo puedo eliminar. También podría ser en, opcionalmente, solo por aspectos visuales, un mapa de sombras, un high shy a partir del DEM bueno aquí lo tengo, No, este no, no es muy importante más importante es el de pendientes ahora necesito mi capa de cobertura vegetal Tipo raster, para lo cual voy a conversion tools, to raster, polígono to raster, puesto que es un polígono esta capa, cobertura, por los valores voy, voy a señalar el, el campo de la co cobertura que me mantenga, el tamaño de celda, aquí le voy a dejar en 30, puesto que el DEM tiene una resolución de 30, Muy bien, ya tengo mi capa de cobertura vegetal. Ahora vamos en ArcToolbox. Y voy a usar la, las herramientas de Distance. Aquí tendría que ser crear un costo de distancia para el punto inicial. Con eso puedo usar directamente el raster de pendientes, si solamente voy a considerar las pendientes. Pero como también habíamos visto en otro video de evaluación multicriterio, Podemos asignar pesos para que también me tome en cuenta la cobertura vegetal. Para lo cual vamos a usarla en Overlay, la herramienta Weighted Overlay. Y aquí agregamos la capa de pendientes. Pendientes. Ok. Y la capa de cobertura vegetal. en Input Field vas a usar cobertura para que me permitas asignar pesos entonces aquí lo que me genera es un raster con el grado de influencia es decir cuánto cuánto eh, qué peso tienen en el, en el total las pendientes con la cobertura yo por ejemplo voy a decir que para mi ejemplo un 60% influye la pendiente versus un 40% de la cobertura vegetal en caso que tenga otras capas adicionar también lo puedo hacer. Bien, en esto voy a dejar estos valores por defecto. Posteriormente les diré cómo modificarlos. Le damos OK. y me ha generado un nuevo raster de superposición ponderada. Es decir, bueno, aquí como les mencioné anteriormente, me establece pesos. ¿Cuál tiene mayor influencia sobre la otra capa? Entonces, ahora sí usamos en Distance la herramienta Cost Distance. Como les dije, podemos hacerlo directamente con la, la capa de pendientes. Pero en este caso, vamos a usar Weight Pendiente, eh, la superposición pon, ponderada. Weight Pendiente, perdón, aquí marcamos el punto de inicio, desde dónde va a iniciar nuestro camino, y en, en Cosa Raster, el pendiente. Vamos a aceptar. OK. Y me ha generado un raster de costo de distancia. Que no es más que otra cosa. Medí la distancia desde el punto de inicio con cada uno de los píxeles. Por ejemplo, si usamos la regla, vamos al punto de inicio. Desde aquí, aquí tenemos una distancia de 1.700. Nos vamos alejando, 3.000. Por acá 7000, 11000 y acá tenemos 13000. Entonces nos hace, nos fija la distancia desde, cual, desde un, cada píxel de nuestra área de estudio hacia el punto de inicio. Muy bien, ahora como siguiente paso, vamos a agarrar a Toolbox y vamos a utilizar Cost Back Link, que sería un vínculo de menor coste. De igual forma usamos el punto de inicio, input, rast, nuestro weight y aceptamos. Se ha creado correctamente nuestro vínculo de menor costo, que no es otra cosa más que define al vecino que la próxima celda. Bueno, en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen más cercano. Bien. Ahora como sería el paso casi último, vamos a usar Cost Path. Entonces aquí en Input, aquí ya seleccionamos el punto de destino, que nos pide el, de, el, el costo de distancia y el vínculo de menor costo, el backlink. Aceptamos tendríamos ya nuestra nuestro coste de distancia muy bien aquí nos ha generado nuestro nuestra mejor ruta ya. entonces podemos ver en nuestro caso fue 60% vale la pendiente y, y un 40% la cobertura vegetal entonces por aquí nos ha, ha creado la, la mejor ruta pero podemos ver que si en la vida real, en la vida práctica, no es, no es posible, por ejemplo, botar una ruta por donde hayan cuerpos de agua o por reservas, áreas protegidas. Entonces sí hay, hay algunas barreras. Que tal las podemos configurar también? Y eso voy a indicar a continuación. Muy bien, lo que he hecho ahora es integrar todo el proceso anterior en Model Builder. Es decir primero con la cobertura y la pendiente hago la superposición ponderada que me genera el coste bueno con el coste de distancia con el punto de inicio con la herramienta de coste de distancia creo el costo de distancia y el backlink y para encontrar el camino recuerden que era el con el cost path que me pide el destino y nos da la mejor ruta bien, si modificamos en en la superposición ponderada, aquí tenemos que la pendiente vale el 100%. Aquí no estoy tomando en cuenta la cobertura. Entonces le doy un OK. Ejecuto el modelo. Y me genera la mejor ruta, pero considerando la pendiente. Si desactivo la capa de cobertura vegetal, tengo el de sombra. Podemos ver, se va por donde está la pendiente más baja. Y me genera una ruta. Pero en este caso... Si tenemos, tenemos como barrera los elementos de la cobertura vegetal, puedo decir que yo en realidad no deseo que, me, este, que el camino vaya por el agua. Entonces aquí puedo modificar. Digo, bueno, la pendiente no vale el 100%, sino vale un, qué sé yo, un 70% y la cobertura un 30%. Estamos en el 100% y busco donde dice agua, le voy a decir que no me lo tome en cuenta. Esto haríamos con no data. Damos OK, ejecutamos el modelo. Bien, ahora me ha creado la ruta. Ya no pasa por, por el agua, podemos ver, pero pasa por, por ejemplo, plantaciones, por la reserva, por bosque primario y son al, al, al, algunos elementos que no, no quiero considerarlos, eso también lo podemos modificar, por ejemplo no quiero que me pase por las reservas, modificamos, le vamos a decir en la reserva que no me tome en cuenta la reserva, no data, y la zona de amortiguamiento de su reserva, solamente si estrictamente necesario que la tome en cuenta, puedo ponerle el 9, en el siguiente ejemplo veremos cómo asignamos otros pesos, Ejecuto el modelo y me genera una nueva ruta en la cual ya no toma en cuenta la reserva. Se va justo por la zona de amortiguamiento, pero no me está tomando en cuenta la reserva. Pero si sí el bosque primario y también voy a, voy a hacer ahora de otra forma un poco más, más compleja. Entonces, para lo cual vamos a modificar el, el weight. En la pendiente le vamos a dejar lo mismo. En el, en el siguiente y final ejercicio haré otra cosa con la pendiente. Entonces, yo le voy a decir, bueno... Puede pasar por el agua, pero evite al máximo. Por la reserva, estrictamente no podría pasar. Por la zona de amortiguamiento, solamente si es necesario un valor, por ejemplo, de un 6, podría pasar. Por la plantación, un 4, por decir que no es muy importante. Por, los, por el pastizal, le puedo dejar en 1, que no, no, no es muy importante. Por el matorral, un 3. Un por el bosque secundario podría un 6 hasta pasar. Por el bosque primario es sumamente importante para mí, entonces no quiero que lo toquen entonces le pongo un valor alto. Es decir, aquí yo estoy usando una escala que va del 1 al 9, donde 9 sería el factor para mi caso este que se vería más favorable. Diciendo que este no sea afectado por el camino. Y si pongo 1... Tranquilamente lo, lo, lo podría pasar, no hay problema. Igualmente aquí en los dos rasters, como expliqué anteriormente, la cobertura del 30% influye. Entonces con estos valores simplemente he dicho que, el, que la reserva no me la toque. Y el resto de valores puede, puede este pasar, pero considerando sus diferentes pesos. Por ejemplo para el para el agua que evite al máximo y el bosque primario también que evite al máximo. Entonces le doy a aceptar, ok. Ejecuto el modelo. Y vemos que me ha hecho, puedo decir, la ruta más eficiente. En cuanto a los parámetros establecidos. Se debe entender como la ruta más eficiente, la que menos afecte y la más factible. De ahí, si realizamos una ruta lineal, pues sería la ruta más cercana. Bien, ahora vamos a hacer, por ejemplo, solo considerando la pendiente. Podemos decirle que, o sea, al revés nuestra escala. Que donde existen las pendientes más bajas, no me las tome en cuenta. Quiero que solo se vaya por las pendientes más altas. Por decirle algo un poco fuera de lo normal, fuera de lo, de lo común, pero simplemente por demostración. Entonces estos valores le puedo decir 1 en las pendientes más altas es por donde yo quiero que, que pase. Entonces le doy OK. Ejecuto el modelo. Y vemos que me ha creado una ruta por un poco por las pendientes más fuertes. Si desactivo la capa de cobertura, puedo ver aquí en el, el de sombras. Bueno, que se va justamente por las partes más altas. Y finalmente, ¿qué pasa si tenemos este, varios destinos bajo los mismos parámetros? Por ejemplo, puedo adicionar Editor, Start Editing. En la capa de destino voy a agregar unos dos o tres puntos voy en create features destino por ejemplo quiero otro destino acá otro acá y otro acá, he agregado tres puntos más, guardo edición stop editing guardo edición y vamos a dejar como estaba bueno la pendiente Y en la cobertura vegetal vamos a establecer los mismos parámetros. Evite el, el agua, los bosques primarios, el bosque secundario más o menos, lo mismo la zona de amortiguamiento más o menos. Y dejamos así para ver cómo no, nos crean nuestras rutas. Ejecutamos el modelo. Bien, y de esta forma podemos ver que nos ha creado supuestamente la, la mejor ruta. Y bueno, aquí como consideraciones finales, bueno, en, en estos casos cuando se trata de varios puntos, sí, hay que tener un poquito más en cuenta los pesos y realizarlo cuidadosamente. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por atender. Muchas gracias a los seguidores del blog, a todos los que me siguen por las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.